Los primeros invitados del programa del día de hoy Los vamos a recibir con un fuerte aplauso Nos acompaña María Coria, actriz de la casa de Bernardo Alba y además Bubi Saavedra que está en la dirección general de esta propuesta cultural que les presentamos hoy que ya estrena esta semana esta semana o sea, estamos bonito. sobre la fecha estamos ahí uy qué nervios Jueves, cuenta 30, regresiva a ahí está <risa> <risa> no <risa> falta nada cuenta regresiva así es un desafío enorme yo en, en lo personal es la primera vez que estoy interpretando un papel dramático Ajá. bueno estaba. venimos de un infantil venimos sí, siempre claro. de comedia así es que la verdad que ha sido un desafío Enorme. estoy súper feliz de que, bueno, Bubi, obviamente, haya pensado en mí, y me haya convocado, así es que, bueno, nada, Bueno, además es un clásico, sí, la casa de Bernardo Alba, ¿no? La han interpretado numerosos elencos y también el desafío, ¿no?, de ponerle quizás la impronta a ustedes y el sello característico de que quizás que alguien ya vio la obra vea aquí algo diferente, ¿no? Esto es otra cosa, Ajá. porque en realidad hice una, o sea, no se llama la casa de Bernardo Alba, sino que tomé el texto original sí. de Lorca. Y lo transformé en Casa Bernarda, ah, un drama musical, lo hice en musical. Uh -huh. ¿Ah, con música en vivo? Sí, eh, van, sí, cantan. No, no hay músico en vivo, pero la, la música es de Marcelo los Reynoso, cantantes, y los cantantes sí, claro. por supuesto. Sí, sí, sí. es La música de Marcelo Reynoso, una belleza lo que ha creado, increíble la música, las letras. Y bueno, hicimos otra cosa, y fusioné con textos de Doña Rosita la Soltera. O sea que Ajá. aquellos que hayan visto La Casa de Bernarda Alba se van a encontrar con una, una propuesta, propuesta distinta. absolutamente distinta, distinta con un mensaje absolutamente diferente eh, y con, bueno, interpretaciones maravillosas <risa> de Mary, de la turca, Nicoletti. Claro, Ana Laura, eh, Ana Laura, es Laura es Bernarda, justamente, Es Bernarda ¿no? en un rol dramático impecable. Ella está impecable, Mary como Angustias. Realmente un nivel de actores increíble. Eh, hemos logrado fusionar muy buenos artistas. Qué lindo. Eh, cantan, bailan. Y es otra cosa. O sea, yo los invito a que la vean porque realmente es una propuesta absolutamente diferente y donde somos felices haciéndolo. Uh -huh. eh, hay una energía que, bueno, sí. que... Yo creo que las personas que vayan a vernos, eh, apenas pisen el teatro, van en, van a sentirse parte de la casa de Bernardo. Ah, muy en bien. Clima, a van a entrar Exactamente, en clima. Sí. van a entrar en clima. Es una propuesta hermosa, la verdad que estoy súper feliz, los compañeros, todos los actores están en sus papeles impecables, la verdad que es un elenco muy parejo. ¿Cuántos artistas componen el elenco? 11 artistas en trece. escena. ¿13? Bueno, 13. Ah, muy bien, 13 en escena. 13 <risa> en, en escena. Sí, sí, ah, bueno. sí. Y sí, bueno, sí. bueno, se van a sorprender, se van a sorprender también con Anita. Que, bueno, es la primera vez que está también cantando Ana Laura Nicoletti Ah, mira claro, es que sí, La tenía. La viene otro rubro sí. tan, tan, tan. Si sí. era actriz, de sí, sí, otro sí, género sí. sí, ella se ha dedicado más a la comedia Exacto. Es vedette, aparte Pero, eh, bueno, es la tercera obra que hago con Ana Laura La primera con Mary La de muchas <risa> Muy bien y, y en realidad, bueno, sí, ha hecho un ...un personaje maravilloso de Bernarda... ...porque es un, hemos hecho comedia antes con Ana... Uh -huh. eh, ...y en este caso, bueno... ...su primer rol dramático... ...y una Bernarda maravillosa... ...increíble, increíble que hasta canta... ...y obviamente. para los que no conocen un poquito por dónde va la historia... ...¿nos quieren contar? ...sin spoiler, digo, más sí, o sí, menos sí, la sí, trama... No, ...no, no por favor... Eh, ...en realidad, bueno, la casa de Bernarda Alba... ...habla... Eh, ...fundamentalmente el tema de Bernarda Alba... ...de casa Bernarda... es eh, las ansias de libertad uh -huh. que todos tenemos. Y cómo a veces la sociedad nos reprime uh -huh. y no nos deja ser y vivir. Yo creo que hay, hay mucho mensaje dentro de la obra y se van a sentir las mujeres y los varones muy identificados porque también eh, la Casa Bernarda es un lugar donde la mujer está cansada de callar. Uh -huh. Donde a veces cumple mandatos y no cumple realmente su... Eh, para lo que viene Sus sueños, eh, su ¿no? sueño, su, su, claro. su amor, uh -huh. o sea, está atravesada por el amor, pero a la vez como el amor impulsa uh -huh. a generar eh, esta libertad y, ah, bueno. y, y, y la búsqueda del amor. Realmente es, la mujer se va a sentir muy identificada, eh, no quiero espolear mucho, pero uh -huh. va... va en diferentes partes de la obra también, creo en diferentes que. Partes, eh, sí. En algún punto, todas las mujeres, en algún punto de la obra, nos vamos a sentir identificadas. ¿Y tu personaje? Mi personaje es Angustias, es Ajá. la hija primogénita de Bernarda, soy de uh -huh. su primer matrimonio. Digamos que soy la que tiene dineros. <risa> ah, muy bien. Y bueno, eh, con la llegada de Pepe el Romano eh, en busca de Angustias, eh, bueno, se genera una tragedia un importante, un conflicto. Okay. Bueno, y eso porque... es lo importante también destacar porque. Eh, en la casa de Bernardo, digamos, nunca aparecen los varones, Ajá. sino que están como mencionados. Claro. Y en este caso, Implícitos implícito, ahí. claro, que tiene como mucha fuerza, pero en este caso yo los incorporo a escena. Ajá. Entonces van a ver un Pepe Romano delicioso que canta, baila como los dioses, ya de, de Matías, eh, y bueno, y incorpora así esas sorpresitas que, que se van a encontrar, que realmente estoy tan orgulloso de este producto <risa> que hemos logrado hacer y incorporar la figura del varón uh -huh. dentro de la obra de Casa Bernarda, donde donde se lo menciona siempre pero nunca aparece, uh -huh. es muy poderoso. Es novedoso. Seguro. Uh -huh. Marita, novedoso. te preguntar cómo fue la composición de tu personaje. Tuviste la oportunidad de ver antes la casa de Bernarda Alba, sabemos que acá se hizo con Norma pons en Buenos Aires, sí. y la primera vez leíste el libro. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo creaste? Eh, vi un video, pero en realidad uh -huh. yo no quería empaparme de claro. otra obra. Bien. Quería eh, hacer mi personaje propio, digamos, obviamente con la ayuda del Dire y con, con el equipo, que es hermoso, y bueno, fuimos creando de a poquito. Creo que ha sido en tiempo récord. Eh, dos meses y medio, más o menos. Ah, no, me no, sí, no, bien, Bueno, con coreógrafa, Romina Petri, eh, la música de Marcelo Reynoso. ¿Marcelo compuso las letras? Sí. sí Está bueno, es toda música original. Todo es Exacto, música original claro. y la letra original. Está es decir, nos juntamos y vimos, bueno, esto ten, tiene que estar desde el texto original, desde mi adaptación, tenemos que hacer esto. Uh -huh. Y él ha compuesto algo sumamente delicioso, realmente. Qué lindo. Había... Mm, eh, con respecto a lo que decía Mary, si había, habíamos visto, yo tengo como por costumbre, les pido que no vean nada. <risa> ah, bueno. que, que si van a indagar e investigar, que sea muy poquito para no dejarse influir por. No claro. que se Mirar ve, sino para que armar algo absolutamente novedoso. Claro. Ah, bueno. Y bueno, y por ahí hemos ido y bueno, ha creado una angustia maravillosa, maravillosa. Sí. Bueno, si la <risa> Y además eh, la sala vamos. acompaña, porque este teatro Mendoza renovado, espectacular, es eh, un lugar que, que alberga ya muchísimas obras súper importantes, sí, claro. shows que vienen a Mendoza, Totalmente. está buenísimo sí. que pueda ser en ese lugar sala. tan bello, ¿no?, poder exponer esta Exacto. obra. Y, y un elenco mendocino, sí, aparte. Está muy bueno. Eh, que generalmente viene muchos artistas sí. eh, nacionales, eh, está, está buenísimo. En lo personal, la verdad que es la primera vez que estoy en el Teatro Mendoza. Uh -huh. No he ido después de la remodelación. Algo, uh, así es que uh -huh. me voy a encontrar con ese, con ese espacio, que la verdad que es mágico. Qué lindo. Eh, uh -huh. Así es que nada, estamos muy felices. Muy bien, perfecto. ¿Las entradas dónde las podemos conseguir? Por entrada web. Perfecto. Ah, mira, ahí estamos, estamos viendo. viendo. Por entrada web. Y Yo les diría que los que todavía no tienen su entrada, aprovechen, porque la verdad que va muy bien la venta de entradas anticipadas. Muy bien. Muy bien. Eh, vamos a ver, no sé, si en algún momento si, ¿Y si, qué? si se abre la, la, la, taquilla, la, taquilla, la taquilla. No sé, vamos a sí. ver. De, sí, va a haber taquilla. Sí, va a haber taquilla y me dice uh -huh. el productor, me está desesperado. Diciendo ¿Sí? que <risa> martes y miércoles <risa> va a haber <risa> taquilla. <risa> y, ¿Y es la única vez que van a hacer la obra o, o van a tener una temporada... Eh, buenísimo lo que me preguntas porque no, nosotros tenemos este, pensado hacer ya la gira, ya estamos ah, tenemos bueno, haciendo gira, tenemos nacional. gira nacional. Muy ya bien, tenemos ¿sí? productora, Adriana Ruiz Punta en Carlos Paz, Ajá. estamos gestionando sí, eso. No. Primicia, vamos, tienen, sí, ¿eh? primicia tienen, eh. Primicia <risa> tienen, vamos. Se no, no, no. eh, van para Capilla del Monte Ajá. Ya tenemos productor Miguel Larraona Que está trabajando en San Juan y en La Rioja para Se van Cebana. para todo el país Todo el país, estamos en tratativas para Buenos Aires Porque realmente ha quedado un producto eh, Genial Que, vale la, de, pena que vale, vale la pena exportarlo Aparte el hecho de que, de que Porque muchos dicen, bueno, y que Rosita que tiene que ver Pero bueno, Rosita la Soltera Rosita la Soltera en realidad fue un libro anterior A A la casa a de la casa Bernarda de... Alba y Casa Bernardo Federico García Lorca, no la vio representada. Uh -huh. Porque después, bueno, en, la hizo en el 36, no la pudo representar. Uh -huh. Después, bueno, lo, lo asesinaron. Y, y tiene como muchas cosas en común: Rosita la Soltera uh -huh. o, el, o, o el lenguaje de las flores. Y yo uno algunos de los textos. Donde aparece Rosita la Soltera y es, es precioso. Bueno, es precioso. sí, una fusión muy linda, muy interesante. Y, y bueno, eh, digamos que se, Digamos que angustias, mi personaje se refleja mucho en Rosita. Así okay. es que, muy bien. Vamos a tener en cuenta. Bueno, van a tener. <risa> a Me encanta. Gracias. Bueno, ya saben, entonces, la invitación es para este día jueves, ¿no? En ¿Jueves el Teatro May Mendoza. Y... Eh, entradas en Entrada Web, allí las pueden conseguir. Está buenísimo que las compren de manera anticipada, porque si no. Corres el riesgo de quedar. Claro, sin lugar. Entonces, Ustedes, ¿no? por ejemplo, no se van a quedar sin lugar porque acá oh, tengo traído. Oh, ¡Mira! Ay, Gracias, tenemos traído invitaciones. Tenemos invitaciones, qué lindo. Ahí está, ah, sí, mira la, la foto. foto. Qué linda foto esta. Sí, hermosa. Damián Soloucha. Soloucha, ajá. Ah, adivino, y, y Muy, muy rindo. Y a también sí, maquillaje, encanta, maquillaje, equipo Los chicos, sí. sí. Espectacular, chicos, gracias no, pues, Gracias por a la gracias a, a no perdérselo, ¿eh? Casa Bernarda El Musical, una propuesta muy bonita Y hecha por Mendocinos, que es lo que siempre Obviamente nos gusta destacar no, Que tenemos no, mucho sí. talento aquí en la provincia de Bueno chicos, gracias Y que sea con todos los éxitos Todo éxito. Muchísimas gracias, gracias. A usted. Nos esperamos también. a todos Obvio.